Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso es un video rápido y corto de cómo setear en el reloj Citizen Time Challenger, mecanismo eh, A8110, cómo setear la fecha, calendario y el día de la semana en este reloj sin necesidad de andar rotando las agujas hasta alcanzar la información que nosotros queramos presentar acá con este reloj incluye la función de lo que se llama pase rápido por lo cual retirando la corona en la primera posición ¿sí? enganchamos la corona con la uña y al tirarla para afuera vamos a eh, notar dos posiciones una más alejada que es para rotar las agujas del reloj y otra que es la primera que la cerré por completo una posición es muy muy táctil muy sensible lo van a notar fácilmente y con esta la corona en esta primera posición vamos a poder cambiar esta información una vez que sacamos la corona hacia afuera rotamos la corona hacia nuestra derecha mirándolo de frente rotamos hacia la derecha y vamos a cambiar los números de abajo que son eh, el número de, del día en el mes número del día en el mes y con la corona en la primera posición, presionando el pulsador derecho, que es el del flyback de, del cronómetro, pero en esta posición de la corona lo presionamos una vez y vamos cambiando el día de la semana. Tener presente que estos relojes tienen los días de la semana en dos idiomas, en inglés y en castellano. Puede ser que según la región también esté en algún otro idioma. Eh, comúnmente está en inglés y en castellano entonces si es si es lunes y queremos llegar al martes primero vamos a tener que pasar por el martes en inglés y luego al martes en castellano lo mismo si queremos pasarlo de inglés a cambiar el día siguiente en inglés que es wednesday vamos a tener que primero pasar por lo, su, su versión en, en castellano que es miércoles para luego llegar al thursday y así todos los días entonces cada vez que queramos pasar un día vamos a tener que presionar dos veces ¿sí? y una vez que terminamos volvemos a cerrar la corona o sea la volvemos a presionar hacia adentro y listo, ya está espero les haya gustado este video rápido y no olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y darle click a la campanita para recibir notificaciones de un próximo video hasta la próxima